¿Haroldiano Jarocheano te refieres? <risa> Unos me dicen que es este, Felisa en el DF, <risa> en lugar de Haroldo en Italia. Entre la familia que, en la que crecí y que soy de Veracruz, eh, pues el carácter me quedó al, al pelo. <risa> Esta pieza requiere mucho, mucho carácter porque compite muchísimo con la orquesta. Eh, la Padrini pues, eh, pues era violinista, ¿no? Se compró una guarnerius, una viola, y entonces le dijo a Belgión, pues compon algo, ¿no? Porque esta viola está padrísima y yo quiero, yo quiero tocar, ¿no? Esta viola. Y no, al final eh, no le gustó, no la quiso tocar porque no era su estilo, no era virtuosa así de tócame las narices. Así de así. Esto es más, más melódico, más violístico, de hecho. los arpegios. Eso fue lo que más me dio trabajo. Pero nada más, eh, una buena técnica de, de alguien que quiero mucho y que me ha apoyado mucho, este, Fernando, <ríe> mi novio, <ríe> este, eh, me dijo hazlo así, hazlo así y tan tan se acabó, en dos horas ya los tenían. No, este, hay una fautista que tiene 28. Y somos cuatro que recién cumplimos 30. Sí, <risa> ya tengo 30. <risa> Soy la presidenta del Club de Jóvenes de la Filarmónica de la Ciudad de México. <risa> y este, y sí, amigos que tienen arriba de 33, 34 ya no pueden entrar. Entonces, somos un club este <risa> elitista. <risa> sí. Es la mejor orquesta, la verdad. Y me la paso muy bien aquí. Tengo muchos amigos y los colegas son... son me apoyan mucho eh, ahorita con, con este concierto. Eh, pues, sí soy media consentida, ¿por qué no? Eh, soy muy alegre y, y me llevo bien con todos. Este, tengo mala memoria y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque entonces los esos rencores se me olvidan y no tengo... Nadie Ha sido lo mismo que está pasando, que pasó a Roldo, ¿no? Y el cambio de carácter probar diferentes cosas con, eh, con la religión, con, con la fiesta, con todo y al final pues eh, hacer una mezcla de, de todo lo que eh, vives y, y, y al final pues el producto eres tú. <risa> Así le pasó a Feliz. <risa>